y luego sí que vamos a pelar la cebolla. Yo le pongo cebolla asada también, porque me gusta la ensalada de pimiento con cebolla. Pero esto es opcional. Pelamos y la dejamos entera. A los pimientos lo único que tenemos que hacer es quitarle la semilla, que quede totalmente vacía, bien limpita por dentro. Y cortarlo por la mitad. Cortamos los pimientos por la mitad. En nuestra olla de cocción lenta vamos a añadir un chorreón de aceite. Y ahí vamos a poner los pimientos, que ya le hemos quitado toda la semilla y como veis lo hemos partido por la mitad. Le ponemos los ajos que lo hemos machacado y como veis están sin pelar. Y le ponemos también... La cebolla, que la hemos pelado Pero como veis solo está partida por la mitad, nada más Y la ponemos para que se haga también junto a los pimientos Añadimos otro buen chorreón de aceite de oliva Y ya lo único que queda es tapar con la tapadera Ponemos a temperatura alta y lo dejamos tres horas y media Una vez que haya pasado el tiempo Dejamos que se enfríe dentro de la olla Y cuando esté templado Cogemos y ya veis, pelamos fácilmente todos nuestros pimientos, no me digáis que no es una maravilla. El jugo que suelta el pimiento ni se os ocurra tirarlo, utilizarlo para vuestro arroces. quedan genial. Y mirad, aquí tenéis ya los pimientos listos y mirad también cómo queda la cebolla que os lo he puesto para que lo veáis.